Okay. No la pagó, yo la bruja y el inmueble. No, tenía la inyección de esta mina Me pegó. Primera del día Ah, su primera partida del día La mía es como la tercera o cuarta ¿Y el otro por qué está allá? No, no, yo no entiendo por qué está allá ese tío. Me dio hambre. Usted ya almorzaron, ¿cierto? ¿Por qué no le estoy dando la cabeza? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por dónde vamos? No que el boss está acá. En Darro. Parece que nos tocó otro server solitario. que hay que pegarle tanto a ese bicho para, para tirarlo en mi paso no embarcadero hijo. el limonleitor ahí llorando no, ¿qué? sorry, que no estaba viendo los de antes entonces quizá me perdí un par de mensajes ¿por qué está preguntando que no? ¡Ah, por el almuerzo! Ah. Sí, yo tengo mucha hambre ¿Estamos solitos? ¡Solito! Vamos a matar, vamos a, matar a esta gordita a Esta chiquilla. ¿En serio? ¿En serio? Cochino Macito, masito, masito Y el buen masito Voy a pegarle con el masito Aprovechando que tenemos esta No, gordito Le voy a abrir a estos cabros. Que se puedan meter por acá. Y esta venida toda. <risa> <risa> venía. Venía atrás de pegando a pegarme. A ver, a ver Falsito, falso ¡Oh, está el verdadero! Aquí, aquí, aquí ¡Oh, el cochino! ¿Vamos? Bueno, mal no des tanto ¡Oh, me quemo, me quemo, me quemo! ¡Un fire, papi! ¡Uy, oh, tenía que darle con él! No estaba mirando, no estaba mirando la barra de vida del bicho ¿Tenía que darle con esta oh? sido el server o no? Porque igual no he escuchado disparos en ningún... ...para pues, ningún lado. Y hasta ahora ya el otro boss... ...debería estar listo. Ustedes ya están tocando puro server vacío. Esto es que me voy a jugar un Quick Play. Así como la última. Pío o pensé que me iba a hacer daño, Estoy aquí como una rata campeando el, el premio, ¿Eh? ese está haciendo lo gordito. Como una ratita esperando a que se destierre completo ¿Eh? ¿Eh? Gracias, no hay de queso, no más de papa. No, eh, chileno, que para un gringo quizás seamos todos mexicanos, así que da lo mismo. <risa> oye, oye, por un gringo eres mexicano y te <risa> oh, lo que... Eso es lo bacán también de con Ronda, porque de repente te toca a alguien hablando en español. A ver. Uh, papito. Uh, papito. Ahora sí, bo. Ahora sí, vos. Ah, ya. Yeah. Está poniendo trampita. Ahora sí, bo, Ahora sí. Pero, ¿de dónde le disparamos a estos cabros? ¿Están llegando? ¡Ah! Mierda. Puedo poner ahí arriba. Mami, no quiero morir. <risa> Yo tampoco. Hay gente aquí detrás. No, no seas... No seas viejo. Es sí, lo que estábamos esperando todo el reto Aquí vi cruzando un chiquillo. Son como desde allá, hacían. Es que más encima, desde arriba, no se puede disparar No llega ni cagando si encima cayó dentro! Oh, Dios mío Chis, me gusta quedarme tanto estático. Ya, yeah. tiene pinta de que no se van a mover de ahí. Lo malo es que yo no puedo salir de aquí. Está acá fuera, ¿no? ya. Ketchup, nice. Tengo que, tengo que, ayudar al tipo, que va con una crossbow. Ahí está detrás. Oh, buena. Curarme ese. Sí. Oh, estuvo buena. Nice. Oh, y el headshot que se comió ¡Está loca, weón. Ay, oh, así da gusto, boy. Nice, nice. GG. Le quitaría esa para andar Con esta otra ¿eh? mm. Sí, sí, sí Oye, ¿por qué no me dejas cambiarla? ¿No me dejó, ¿no me dejó cambiarla? echar Ahora sí vamos por la araña, pues viejo. No, esta estuvo buena, esta estuvo buenísima. Para, para, para. ¿Por dónde vamos? allá uno va para la iglesia y el otro va a Steelwater. ¡Piam! ¡Piam! Qué bonita la de la de Ring Espérate, de, quiero decir bien el nombre The Ring The Ringer De Ringer No sé si se pronuncia así tampoco A ver, a ver, ¿cómo te cuento esto, bichito? Estoy apurado Ok Nace ¿De Aquí arriba Espérate quieta justo cuando me aquí su so puta madre ay soy malísimo ¿Sale? Recarga, recarga. Me quito el leo oh, de nuevo, no. Ya. Yeah. Voy a cerrar esto. buena música. Loco, eso tiene copyright. Te imaginas. Pues eh? pusieron los dos pianos. O sea... Sí, igual, yo cazador. Estaba preguntando qué modo de juego estábamos usando. Es que creo que los. No sé si. ¿Qué, qué tan nítido se ve? Es que da más variantes. pues Por ejemplo, si necesitas golpear eh, con una. con una melee. Te trae más opciones En cambio, si vas a pistolero Definitivamente no puedes golpear con un arma que tenga melepo Por ejemplo Con una que tenga bayoneta, por ejemplo ¿En serio? ¿What? Eso sí que es raro. ¿Y qué? cómo lo hace? Ah, Tienes que apretar otro botón aparte. Ah. No sé, yo ya estoy tan acostumbrado a este modo que... muchachos, pero yo me, quiero, me lo quiero llevar todo. por cuál nos vamos? Uy, uh, de que ahí estaba la... La concertina. Y el otro va marcando el suelo así. Por mucho, no puede pelear mucho mi mismo sin recortado Le a esta El Big Brain Let's go Oye, pero ¿Vamos, vamos a farmear entonces? Ay, yo me largo de aquí Aunque ahora están saliendo buenas partidas, ¿eh? así que... Tengo que acostumbrarme al headshot con esto ¿Fue easy level Casi mato el comp GG, bo, viejo El otro se quedó farmeando El Easy Farm El Easy Easy Farm